bueno que quede gracias. registrado que gracias el por la... me tocaba a mí era y le cedimos el espacio sí, a Francis gracias sí. por porque la solidaridad y la, y la benevolencia de 8 de, 8 de abril pero permíteme empezar por lo aquí? Pues para cuando todavía. me lo quiera utilizar ahora señores sí, porque es así la vaina. entre Claren, dificultades de la vacunación que ya lo aclaró el director provincial Luis Rosario Socía. Aclaró. Bueno, eh, según ¿Qué? lo que dijo el ministro, es más, es más elocuente o más certero lo que dijo Luis que lo que dijo el ministro, o la justificación que utilizó, que se están haciendo pruebas en otras partes del mundo con la dos vacunas. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¡Qué barbaridad! Bueno, pero que Dios nos libre de... Tener que usar vacunas totalmente distintas, en, en laboratorios distintos, aunque sea para el mismo fin, debe tener alguna reacción distinta. Es un parafraseo ahí. Miren, pero el país, ciertamente que parecemos un país tan moderno, tan moderno, que nosotros no estamos exentos ni de las enfermedades globales, ni de los delitos globales, ni los delitos regionales y los delitos, en fin, todo lo que contiene o lo que es lo que sufre una sociedad moderna, la sociedad en miniatura o la, este continente en miniatura, como se le ha llamado, por la diversidad eh, de nuestro suelo, nuestros climas y la y el poco territorio que tenemos también somos objeto de grandes conflictos que a diario tiene que, eh, diría yo, sortear la sociedad. Pero se hace necesario que comprendiendo esta realidad, hagamos reflexión sobre nuestras conveniencias como pueblo, como sociedad, como individuo, porque todo al final lo que queremos es tener oportunidad de desarrollarnos, tener oportunidad de trabajar, tener oportunidad de darle a nuestra familia las necesidades, o cubrirle las necesidades perentorias, la que sueña todo padre, toda madre, para sus hijos. Que sus hijos hagan lo propio, frente a su padre, pero sobre todo frente a la sociedad. Tenemos que repensar, tenemos que abandonar prácticas nocivas al desarrollo humano, como esa de no tener con claridad el control de que aquí individuos hagan negocio y logren hacer negocio con la producción de cleren, con la producción de bebidas adulteradas, que no pasan por el ningún ciclo de industrialización permitida. Pero también tenemos que abandonar la constante conspiración al propio Estado por ciudadanos cuando procuran, en base a relaciones, obtener beneficios. Esa es la corrupción. Que hay corruptores y corruptos. Entonces, si sí sabemos de que todo eso es nocivo para una sociedad que se desarrolle con bienestar, con, con, con aspiración de futuro y preparación para los que vienen, para que nuestras familias puedan tener seguridad de trabajo, que no haya un sobresalto en la, en, la, en, en la función pública de que te puedan votar porque tú eres de otro partido o porque eres de otra tendencia, todo eso está reglado en la República Dominicana. Tenemos una ley de administración pública. Tenemos una ley de, de carrera civil y administrativa, que fue la 1494, que pasó la 4108, que integra todos los organismos del Estado, donde se reconoce como en el sector privado, el Código del 92, los derechos adquiridos y los derechos a liquidación de los trabajadores cuando son desvinculados. Yo tuve hace poco una información del distrito municipal de Cenoví, en el cual, en el cual un empleado de la un obrero de recogida de basura, obviamente, esto, un obrero. Y quiero que me lo pongan aquí. José Luis de la Cruz José. Apellido de... Hay mucho José por ahí. Míralo ahí. ¿Lo ve? El Certificado médico otorgado por un accidente que sufrió en el mismo camión de la recogida de basura. ¿Ustedes están entendiendo? Posterior... Y sin cumplirse el periodo de, ahí está, profesor Juan Bo, ese es el hospital, ahí está su certificado médico, que estaba en licencia médica, nada más y nada menos, vino el director, aunque tenía pocos meses, tenía cuatro meses nada más trabajando, lo cancelan. Y mírele aquí la cancelación o la desvinculación, certificación. Míralo ahí. Jorge Polanco Marqués, dominicano, mayor de edad. Ahí dice todo. Y Jorge Polanco Marqués, director distrital, desvincula a esta persona sin observar que la ley prohíbe en vacaciones o en eh, periodos de enfermedad desvincular a la persona que ha sufrido un accidente en el servicio propio de su entidad. Para mí eso es una descomprensión de las obligaciones y míralo aquí la otra, aquí que le dan la carta a ese infeliz. Pero por lo menos lo desvincula, pero dale sus prestaciones laborales que le van a servir para recuperarse del accidente que él sufrió en funciones, en favor de tu propia entidad. Esto es un mensaje que se lo mando a Jorge Polanco, que es un hombre consciente de lo que estamos hablando, pero parece ser que se dejan llevar y desvinculan a una persona que tiene una licencia médica. Pues esas cosas, hay muchas en el país que no logramos todavía entender la... La, la condición de, enfre, de empleados o de funcionarios que llegan al Estado sin tomar en cuenta la ley, la norma. Y eso crea desestabilidad emocional y familiar. Pero hay otros aspectos de la vida cotidiana donde nosotros estamos bregando con realidades muy peligrosas. O que trata del sistema financiero nacional. Hasta a mí ha llegado informaciones de transacciones de cuentas por delincuentes cibernéticos que han hecho compras y han pagado y no hay una respuesta de las entidades a los usuarios afectados, a los clientes afectados. La cual también dice mucho de lo que tiene que ver con pro-usuario. Deben proteger a los clientes, deben proteger a quienes usamos los servicios financieros. Y también las entidades financieras del país deben evitar que se propague conflictos de esta naturaleza que tiendan a reflejar que no hay tal seguridad cuando se hacen transacciones electrónicas. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Y le estoy advirtiendo, porque creo que voy a tomar un caso hoy, Dios mediante, como abogado, de delito de alta tecnología. Porque lo que está pasando es que se está desvinculando la entidad. Y está haciendo que el comerciante que a diario recibe transacciones y compras normales Sea el que persiga y tratan de que éste persiga a la delincuencia Que deben ser los afectados los que lo persigan Esto yo lo voy a aclarar más adelante pero quiero que él sepan que no es posible tener un de desarrollo pleno si no hacemos que nuestras entidades cumplan sus roles y que la ley se cumpla en la República Dominicana. Para que haya igualdad y en este Estado social, democrático y de derecho haya verdaderamente desarrollo de lo más importante, el ser humano que es el ciudadano de la República Dominicana. Ojalá que integremos esta consideración para que apliquemos tanto la Asociación para el Desarrollo, el FALCO y nosotros como entidades de comunicación concentremos un plan verdaderamente y de una vez por todas de desarrollo de nuestra comunidad de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte Bien, claro. gracias a Francis Rodríguez por su comentario ¿Tú sabes cómo le decían a la Asociación para el Desarrollo antes? Asociación para el Desarrollo Ah. Exacto. Señores, pues, vamos hecho, a los WhatsApp. De hecho, de, de hecho existe. Y un saludo a su director. Sí, no, el, no, no, existe está, en la capital. Exacto, está ahí. Señores, adelante, WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Vamos a leer la pregunta del día, amado. La Yo no entendí en esa parte. para el desarrollo. Ahí está. ¿Cuáles medidas considera usted se deben de tomar para evitar la venta y compra de vidas?